Elementos de rescate encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida en la colonia San Matías, por lo que hasta ahora continúa la búsqueda de dos personas más, tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en la calle 2 Puniente y Diagonal Defensores de la República en Puebla. Cerca de las 10.22 horas, a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó el segundo deceso de una mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada. Asimismo, las autoridades continúan las labores de rescate por elementos de protección civil Asimismo, las autoridades continúan las labores de rescate por elementos de protección civil y binomios caninos Luego de que se reportara la desaparición de dos personas bajo los escombros del inmueble La explosión se registró el martes a las 10.30 de la noche en una vivienda e impactó directamente a cinco familias y una decena más resultaron afectadas por el derrumbe de un edificio de cuatro pisos la fuga de gas se registró en la casa 2503 de la avenida 2 Poniente y la diagonal Defensores de la República en la ciudad de Puebla. En la planta baja había un taller de radiadores, el cual quedó en cenizas. En los pisos restantes, departamentos rentados. La planta alta era rentada por familiares de Marco Aurelio, un varón que se presentó y dijo ser hijo del dueño de la construcción. El afectado denunció que desde hace unas semanas reportó fugas de gas en la zona pero que las autoridades no atendieron su denuncia. Desestimó la versión de que una cochina de gas licuado de petróleo causara el derrumbe del edificio de tres pisos. La Secretaría de Gobernación informó que tras el incidente, 15 personas fueron rescatadas, siete de ellas fueron hospitalizadas y un bombero resultó herido por lo que fue trasladado al ISTE.